El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 12. Terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. En el tiempo pasado o pretérito. Tenemos el verbo extenuar y al conjugarlo nos va a quedar de esta manera. Yo extenué, terminación e, tú extenuaste, hazte, él, ella, usted extenuó o nosotros, nosotras extenuamos, amos, vosotros, vosotras extenuasteis, hazteis ellos ellas, ustedes extenuaron aron In this video we're going to study the following regular verbs ending in ar in the past tense or preterite 1 ampliar 2 enfriar 3 evacuar 4 malcriar 5. Rodar. 6. Trasladar. 7. Tratar. 8. Usar. 9. Viajar. 10. Vigilar. 11. Volar. 12. Votar. Iniciamos con el verbo ampliar. Yo amplié, tú ampliaste, él, ella, usted amplió, nosotros, nosotras ampliamos, vosotros, vosotras ampliasteis, ellos, ellas, ustedes ampliaron. Yo amplié el garaje de mi casa. Enfriar. Yo enfrié. Tú enfriaste. Él, ella, usted enfrió. Nosotros, nosotras enfriamos. Vosotros, vosotras enfriasteis. Ellos, ellas, ustedes enfriaron. Rosa enfrió la sopa porque estaba muy caliente. Evacuar. Yo evacué, tú evacuaste, él, ella, usted evacuó, nosotros, nosotras evacuamos, vosotros, vosotras evacuasteis, ellos, ellas, ustedes evacuaron. Nosotros evacuamos la casa inmediatamente. Malcriar. Yo me crié. Tú me criaste. Él, ella, usted me crió. Nosotros, nosotras me criamos. Vosotros, vosotras me Ellos, ellas, ustedes me criaron. Todos me criamos a nuestro hermano menor. Rodar. Yo rodé. Tú rodaste. Él, ella, usted rodó. Nosotros, nosotras rodamos. Vosotros, vosotras rodasteis. Ellos, ellas, ustedes rodaron. La pelota rodó cuesta abajo. Trasladar. Yo trasladé. Tú trasladaste. Él, ella, usted trasladó. Nosotros, nosotras trasladamos. Vosotros, vosotras trasladasteis. Ellos, ellas, ustedes trasladaron. ¿Usted se trasladó de París a Londres? Trapar. Yo traté. Tú trataste. Él, ella, usted trató. Nosotros, nosotras tratamos. Vosotros, vosotras tratasteis. Ellos, ellas, ustedes trataron. Él trató de esquiar, pero no pudo hacerlo. Usar. Yo usé, tú usaste, él, ella, usted usó, nosotros, nosotras usamos, vosotros, vosotras usasteis, ellos, ellas, ustedes usaron. Raúl usó el disfraz de Superman para la fiesta. Viajar. Yo viajé. Tú viajaste. Él, ella, usted viajó. Nosotros, nosotras viajamos. Vosotros, vosotras viajasteis. Ellos, ellas, ustedes viajaron. Yo viajé a Argentina el mes pasado. Vigilar. Yo vigilé, tú vigilaste, él, ella, usted vigiló, nosotros, nosotras vigilamos, vosotros, vosotras vigilasteis, ellos, ellas, ustedes vigilaron. El soldado vigiló el castillo toda la noche. Volar. Yo volé. Tú volaste. Él, ella, usted voló. Nosotros, nosotras volamos. Vosotros, vosotras volasteis. Ellos, ellas, ustedes volaron. Nosotros volamos de Bogotá a Lima en tres horas. Votar. Yo voté. Tú votaste, él, ella, usted votó, nosotros, nosotras votamos, vosotros, vosotras votasteis, ellos, ellas, ustedes votaron. Mi primo no votó en las elecciones pasadas.